Hola, soy Lila Tochi. El día de hoy les traigo a Gario y como han visto en el título del video, hoy es día de conejos. Esta es mi cartera, mira qué bonita, tiene un conejo deforme. Y si me llegan a ver y quieren hacer equipo conmigo, no olviden ponerle equipo lila o equipo tochi, como ustedes gusten. ¿Están dispuestos a que me los coman? Soy muy torpe, no es mi culpa, mis dedos son gordos. Bueno, entonces vamos a jugar. Les presento a Conejín. Miren lo que bonito está. Miren, ahí está Conejín. Es como cuando los conejos se van... Están comiendo así. Está lento. Ahorita la misión que tenemos es comer 12 jugadores. Allá va Conejín. No hay nadie Veamos Estoy, en el, No manches Estoy en, en el 15 Obviamente no hay nadie Justamente empecé a grabar cuando no hay nadie y hay uno pequeño No Sí Ya llevamos Josh Por cuánto tiempo Vamos a comernos a ese Y nos vamos a comer a estos Auxilio Así me comen. Odian a conejín. No, no, no. No, no, no. Ya ves. ves. Siempre se ponen del lado del feo. <risa> del lado del feo. No. Mira, mira, mira, mira. Déjenme en paz vivir como conejo. ¿Por qué siempre al conejito? Dejen al conejito en paz. Buleadores. Auxilio. Auxilio. Auxilio. <risa> Auxilio mm, yeah. <ríe> Ven aquí, perro Literalmente, perro, ven aquí No me hace caso <ríe> Perfectos Ay Bien. Ahí hay bolas, pero siento que me van a comer. Sí, sí, sí. No, no, no. ¡Qué bruta! ¡No manches! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Chingao, no. Ese vato se suicidó para ayudarme Pero creo que no fue suficiente No, no, no, no No te doy No, no, no Ay. Quiero informarles Que si alguna vez Han visto a Conejín Y han hecho rayos Y han intentado hacer equipo con él Y Conejín se los ha comido Conejín no ha querido hacerlo. No lo obligaron ni nada, pero es muy torpe. Conejín es muy torpe. Entonces se equivoca de botón y... Y siempre termina comiéndose a sus amigos, así que... No odien a Conejín. Es torpe. Corre, corre, corre ese pato está loco. Auxilio, él viene. ¡Ay, un gordo! ¡Corre! ¡Ay, acá hay otro gordo! Los gordos siempre están al acecho. No importa que seas chiquito o grande. ¡Ay, no, no, no, no, no! no, no. Y, y, y, ¡Y vencía esa avestruz horrible! ¡Sí! Estúpida avestruz! ¡Comer! ¡Comer! Escapaste hoy, pero no escaparás dos veces. Tal vez sí, porque me da flojera. ¿Qué, qué, ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay, se escapó otra vez. ¡Yammy! Ay no. Ya valí. Ya valí. Ya valí. Ya valí. No. <risa> Corre, corre, corre, corre, corre, el pato es diabólico. No, no, no. No, no, no. Uye, huye, huye. No, no, no, no. Ahí viene esa horrible mora del mal. Corre, corre, corre. Corre, conejín. Echa bolas. No, no, no, no, eches, no, corre, corre, corre. ¡Corre! No, ya me comieron todo. ¿no? Me recordó a la, a la película de la de Jurassic World. Donde agarran en combo al, al híbrido. Se comían mis pedazos. La mora del diablo, Auxilio. Yumi. Yumi. Ah. Mm, ven aquí, ven aquí. Seamos amigos, Auxilio. ¿Qué hubo? Ay, por andar viendo la cámara, auxilio. Qué bien chiquita, ay no, ahorita mía, corre, corre, olvídenlo. ¿Cómo? Tuve suerte, dai rayos pero si yo solo quiero ser tu amiga ay, pato diabólico corre no, no me comió no, me comió. no, no no, no, no, no. Chinte, esa sandía me está viendo raro, auxilio ay, se fue conchale ay, no, hay otra la misma? ¿Por qué hay tantas sandías diabólicas cerca? No, no, no. ¿Qué, qué quieres, eh? Déjame, paz. les digo. ¡Ahí viene la otra! Me miran raro. ¡Muere! ¡Rayos! Sí, cómete la parte grande, claro. No manches. No, no, no, no. no. ¡No, no, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! Ahora huye, huye lejos porque alguien va a comerte. Siempre que te avientan bolitas es para comerte. Nadie es amable aquí. ¡Auxilio! ¡No pudo que lucer! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! no, no. ¡Corre, No corre, corre! ¡Conejín, conejín, conejín! conejín ¡No! Que se coman al otro, que se coman al otro. Tú sálvate, conejín. Ay, vamos. Sandino del. Traigo un mini conejín. Ya, ya, cómetelos. No puede ser. Sí, sí, sí puede. Ay, ay, ay, ay, ay, ay no, conejín, conejín. Y este es Conejín Matón. Miren sus ojos amarillos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Conejín Matón! ¡Miau! <risa> Se va a comer a todos. Conejín Matón está loco. Ya está muerto de coraje. Vamos, conejín matón, mátalos a todos Cómetelos, cómetelos No dejes ni uno vivo Corre, corre de los malos No, no, no No, no, no No, no, no Conejín Ya valió Este pescado ya me vio No, no, no No, no, no no, no, no, no, no, no, no, no, no, me comes no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que todos se coman entre sí, que todos se coman entre sí <ríe> Sobrevivió ya <Dope. ríe> Me pregunto si me lo podré comer Creo que no Este mi amigo pues, seamos amigos pues, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Come pues. <ríe> Soy tan está malatinándole. A ver si es cierto, a ver si no me traiciona este. Vamos, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Corre, corre, corre, corre, corre, amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? No era mi intención Revenge Revenge ¿Dónde estás? Se fue ¿Eres tú? ¿Revenge? ¿Dónde vas, perro? Come here. Auxilio. No, no, no. No, no, no, no. no. Pero si vi a Revenge, no sé es si, ah, no sé es si se parece. Auxilio, ay, no puede ser. Y así es como pierdo amigos. Ah, ah, ah, ah. Sánchez, Sánchez. Ven aquí. ¿Qué creías? ¿Qué creías? Yumi, yumi, yumi, yumi, yumi. ¿Vale? <ríe> sí. ¡No! ¡Dale, pues, pues! ¡No, el pato loco! ¡El pato loco, infernal! ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué quiere? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Míos! ¡Lumi! ¡Gloomy, gloomy! No. no olviden suscribirse, darle like si les gustó y dejar sus comentarios. Yo soy Lila Toche y esto fue todo por el video de hoy. ¡Nos vemos, estrellita!